Muchísimas de biodramina para el mareo, luego sacame la pastillita esta azul que tenemos, la, del, la, de la de Siro López, que hay que levantar la titola como sea. ¿eh? Oh, estoy completa, peta. ¿eh? Uf. Lista. Oh, el agua del segundo Ultraman, yo creo que ahora sí que ya no me atrevo a decir que lo peor ha pasado porque lo peor está siempre por llegar, pero al menos hoy no hemos vomitado. Aquí llevamos 10 kilometrillos con 40. Cada día estamos regalando algo, eh eso que, que Dios te lo pague, que me lo pague no, pero que lo que estamos dando de más nos lo devuelva. Yo con eso, ya me conformo. Venga, salimos para afuera, una buena paja y a nadar, ciento... ahí a nadar, y a pedalear 145 kilómetros. Ahora ya duele mucho todo, sobre todo, a ver, de joder, llevamos 525 kilómetros, pero sobre todo del correr de ayer, que el correr es matador, así que un minuto estirando isquios y salimos. Aguanta, aguanta mes, gas, gas, gas, gas, ahora, aguanta más sobro. ¡Ah! Ángel, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Uh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Una pregunta, silencio ¿Has acabado? He acabado Que tengo aquí Aquí colgado El abogado Espérate, que voy a guardar esto Guarda, guarda, guarda No vaya a ser... Vamos a guardarlo, no sea que tengamos un dispendio. A ver, a ver, en este momento que enseñamos aquí a la gente. abogado ¡Ensáñame la patita! Vale, terminar. Uh -huh. Y aquí voy a hacer una foto para que se vea un poco que, que... A ver, ¿te imaginas que en la foto del entreno pongo la foto de otro random? La de Luis Enrique, ¿sabes? Como... Este entreno lo ha hecho Lucho.